los personajes de naruto no me pertenecen le pertenecen a masashi kishimoto solo me pertenece la historia de este fic espero que lo disfruten naruto reencarnación de madara después de entrarse de la profecía jiraiya se dirige hacia la capital del fuego para informarles de la profecía al llegar les informo y quedaron sorprendidos pero pensativos que se era lo que faltaba en la profecía pero no lo pensaron ya que estaban felices de que sus hijos son el sol que guiara al mundo shinobi pero lo que no sabían era que en konoha seguían en crisis ya que jiraiya no mandó información y se pensó que deserto de konoha porque la última vez que visitó la aldea solo habló con su sensei y preguntó sobre su alumno namikaze minato después se decidió investigar el lugar donde fue la pelea y encontraron que no habría sangre seca para una pequeña herida entonces encontraron pistas sobre que habían altares y pero se encontró por poco una huella que se alejaban de Konoha entonces se llegó a la decisión que Minato Namikaze y Kushina Uzumaki los abandonaron en el momento de crisis entonces se dio a conocer al pueblo que su héroe los abandonó en sus momentos de necesidad y derribaron la cara del Yondaime en la montaña Okage después con el consejo shinobi civil se colocó a la familia Namikaze en el libro bingo con la orden de capturar o eliminar a la familia Namikaze después se llamó a Atsunade se enteraron que estaba con la familia namikaze entonces todos los Anin y la familia namikaze son los más odiados pero unos meses después se descubrió que los hijos de los namikaze eran los hinchurikis del Kyubi en ese momento es cuando naruto tenía tres años para ser un niño que estaba en el orfanato el sandaime solo lo cuido hasta que cumpla el primer año de vida después estaba en el orfanato pero naruto ya tenía su uso de razón desde los dos años aprendió a caminar y leer a sus dos años cuando ya estaba por cumplir los tres años termino de leer sobre la historia del mundo shinobi estrategias y sobre las guerras entonces leyó un libro de chakra entonces en su cumpleaños despertó su chakra y era de color oscuro eso lo sorprendió y decidió leer los libros de chakra color porque lo dedujo que era porque en el chakra es de yin de yang porque del de chakra dominante era su oscuridad por eso el color oscuro y por tanto sus reservas son más grandes que un uzumaki y también aumentó el poder de ataque de sus jutsus que aprenda seré más fuertes que con más gas de chakra solo que con solo la menor cantidad chakra es necesario para naruto eso lo hizo feliz pero no para hacerse arrogante pero después noto su cabello era con mechones rojos entonces le pregunto al sandaime ya que sabe que lo cuido por un tiempo entonces decidió ir donde el sandaime naruto tocó en la puerta del sandaime y escucho un pase y lucen naruto san que le trae a mi oficina naruto Okage-sama quisiera saber por qué tengo mechones rojo en mi pelo ya que se manifestó más largo los mechones ya que solo había una pelirroja que estaba de parto el 10 de octubre entonces Hirutzen conectó las ideas y llegó a la conclusión que Naruto era hijo de esos bastardos entonces le dijo de quiénes eran sus padres eran Minato Namikaze y Kusina Uzumaki y que tiene los hermanos Naruto. Gracias Okagesama, Sama pero agradecería que no dijera eso al público yo no quiero ser odiado por esos bastardos que traicionaron a la hoja con una voz más fría que antes y lucen pensamiento que bueno que naruto ni está de acuerdo con esos bastardos que nos traicionaron hablando de acuerdo naruto san entonces naruto se retiró hacia el orfanato pero en el camino pensó que debería conseguirse un departamento para tener mayor espacio para libros ya no estudiar en secreto y entrenar en su departamento para no limitarse y poder volver a cualquier hora sin que lo molesten donde estaba entonces pensó en buscar un trabajo fuera de la aldea pensó en sus habilidades para poder ganar dinero y se dio cuenta que por ser aún un niño de tres años decidió entrenar en infiltración, recolección de información, rastreo, Taijutsu y Velocidad entonces planeó entrenar hasta sus 5 años 2 a 2 años para entrenar infiltración, recolección de información, rastreo, Taijutsu y Velocidad en esos dos años entreno pero mientras en la capital del fuego C cabe decir que pasaron ahora 4 años desde que nacieron o sea a mitad del entrenamiento de Naruto en la capital se observa a la familia Namikaze Uzumaki y los Sanin viendo a dos niños que trataban de caminar hacia Asu sus padres pero cada vez se caían tardaron dos semanas para poder caminar para llegar donde sus padres pero mientras tanto jiraiya y tsunade tendrían una hija pues pasó porque cuando tsunade se los unió, tomaron y tsunade sería madre y jiraiya padre la hija tiene dos años y ya sabe caminar y leer pero ya cuando terminaron de aprender a caminar en el final de la última semana les llegó la noticia que están en el libro bingo eso los puso pálidos ya que se dieron cuenta que no murieron y los dejaron y ahora están en el libro bingo junto con los anin entonces jiraiya recuerda que le prometido al sandai me tenía que mandarle información después de eso jiraiya y tsunade mandaron mensajes a su sensei pero nunca les llegó respuesta ya que los mensajes era interceptados por amburra y destruido pero más se alarmaron ya que ya no podían volver a la aldea sin que los arresten o los ejecuten así que fueron a hablar con el daimyo del fuego para poder ir a Konoa sin que los eliminen cuando sus hijos cumplan 8 años y la hija de Tsunade tenga 6 años nota. No sé cómo llamar a la hija de Tsunade, comenten como quieren que se llame Naruto, tendrá 8 años kunado vuelvan así decidieron las familias Uzumaki y Senju, volverían a la Hoja paso el año que faltaba para culminar el entrenamiento de Naruto, ya terminó su entrenamiento, entonces se dirige hacia la torre de Locage para ser un informante fuera de Konoha, al llegar a la torre Okage entra y toca la puerta de la oficina de Locage y Hiruzen Pase con una montaña de papeleo Naruto. Hola Okaje Sama quisiera pedir un permiso igual al Sanin y Lusen. MMM porque Naruto Naruto. Para ganar dinero fuera de la aldea y Lusen. Entonces porque el permiso igual al Sanin Naruto. Simple quiero traer información a Konoha para ganar dinero y Lusen. MMM pero necesitas habilidades Naruto para ese trabajo Naruto hazme una prueba o kagesama para que veas mis habilidades iruzen pensamiento está muy determinado a ver si dice que puede afuera de konoha Mmm, haré que vaya a investigar dónde están los traidores Sé que el igual los odia además hacia el consejo no le haría nada al traer información a konoha ya que al sandai me quería como un nieto adoptivo a naruto por eso tenía varios libros y su propia habitación grande en el orfanato iruzen Está bien Naruto esta es tu prueba, tienes que encontrar dónde se encuentran los traidores, si lo haces tendrás el permiso y el pago de misiones rango S por cada información valiosa que traigas Naruto. Gracias Okage Sama Hiruzen. Naruto dime nomás por mi nombre no necesitas formalidad conmigo Naruto está bien Hiruzen cuánto tiempo tengo para traer la información. Y Ruzen tienes un mes no te preocupes yo hablaré a el orfanato que estarás fuera un mes entonces Naruto se retiró a prepararse con sus cosas necesarias para salir de Konoa que es una capa negra con capucha una máscara como la de Kakashi ataque unos 200 kunais y 300 shurikens con una katana que guarda en un sello en su muñeca se me olvidó mencionar que Naruto entrenó Kenjutsu manejo de la espada y fue Injutsu básico para sellar las cosas Naruto Naruto lleva dentro de la capa, lleva como el uniforme ambú de Konoa, pero el uniforme era solo negro. Para camuflar, se lleva botas ninja de color negro con punta de hierro con suministros médico y comida para un mes en un rollo de sellado Entonces le deja una nota a Irucen que ya se iba de Konoa al ya haber salido. Naruto piensa cómo encontrar a los traidores. Entonces recuerda que puede usar el clon de sombra. Si se preguntan cómo Naruto sabe el clon de sombras, porque leyó sobre. Sobre los ocajes y del nidaime porque iruzen le dio los libros de la biblioteca del ocaje entonces creo 10 clones de sombra para que vayan a o pergaminos de parafu ya que kusina es una uzumaki y Minato necesitaba mantener sus kunais del dios del trueno volador y mientras él se dirige a la capital de fuego ya que no recibían noticias de la capital y los guardianes ya no eran solicitados por el daimyo entonces el verdadero naruto se dirige hacia la capital para buscar información la capital está a siete días si va a un nivel de civil pero su va con una velocidad de Jounin. llegaría en dos días pero decidió ir a paso civil hasta que encuentren alguna pista sus clones entonces pasó un día y solo se dispersaron ocho clones de los cuales dos no más encontraron pistas de ellos ya que hace algunos años pasaron por rollos de sellado y que traían dos niños cargados entonces le llegó la información de sus otros dos clones de que hace algunos días había pervertido que espió en las aguas termales pero cuando se dieron cuenta una mujer con el pelo rubio con una niña de tres años naruto pensamiento así que el jiraiya y Tsunade detuvieron una hija mmm eso es malo si no están en konoha y lo último es que se dirigen a la capital del fuego entonces están en la capital fuego entonces se va en camino a la ciudad del fuego pero decide que falta para que el tiempo que le dio iruzen decide entrenar shunshin ya que eso lo complementaría con su velocidad entonces saca un pergamino que empieza a leer camino a la capital pasa dos días más ya conoce todo sobre el sin entonces empieza a crear clones para hacer el shunshin sin posición de manos y poder clonarse con el shunshin como shisui pasaron dos días más y ya lo dominó entonces disipa a los clones y empieza a hacer el shunshin hacia la capital del fuego llega y se sorprende del alcance pero decide camuflarse para saber si aquí están los traidores pasan la semana y ya los encontró ya tenía información de los hinchurikis y que se han vuelto débiles sin el entre entrenamiento debido entonces averigua lo del daño y da con que minato le pidió que no deje que shinobis de la hoja entren en su vida con eso ya tiene todo lo que encargo y entonces se retira pasa dos días hasta Konoha al llegar se registra en la entrada de la aldea y se dirige a la oficina de irucen y toca la puerta irucen pasen a luto Hola Ilucen, ya traigo toda la información, que es mi prueba, entonces le da un rollo, que al abrirlo lo empieza a leer, y se sorprende de la cantidad de información Ilucen bien naruto todo está completo también gracias a la información extra del daño podremos sacarlos de su protección entonces eres el nuevo espía de la hoja naruto diría con una gran sonrisa le da el itayate de la hoja naruto toma el itayate y se lo coloca en su frente y recibe el pago de una misión rango ese fin capítulo espero que les haya gustado el capítulo de naruto reencarnación de madara recuerden comentar el nombre de la hija de Tsunade y jiraiya con esto aclarar me despido hasta el siguiente capítulo.